que me conmueve en esta historia, en tu historia, es la paciencia que vos tenés para darle siempre una nueva oportunidad a tu padre, para que aparezca y para que se brinde eh, para vos. En este caso, ¿qué fue lo que pasó, Natalia? ¿Fuiste a verlo? ¿Y qué pasó? En, en realidad, Cari, ¿qué tal? Es una nueva oportunidad para todos ya, porque no es el que él decide y, y se hace lo que, lo que el señor dice, ¿no? Porque... Es, es un clan, es un, una decisión. Familiar. Se toma la decisión así. Eh, no, yo fui al festival, eh, pagué mi entrada como una persona normal, común, entré a, a ver el show, ¿no? Que todos esperan. Ah, bueno, para que comento lo del cumpleaños. el cumpleaños iba a ir, iba a ir a su casa con toda la gente, a la puerta, todo así, pero ¿qué pasó? Tuve los chicos enfermos con, con antibióticos, así que con fiebre y no pude ir. Sí. pero iba a llevar porque mi hija me lo pidió, eh, estábamos cenando y escuchó que decían que era el cumpleaños entonces ella me preguntó de inocente, yo puedo ir mamá, le quiero llevar un, un dibujito, ah. algo entonces yo me quedé, me quedé nada porque digo, ¿qué le digo? o sea, no, no había estado preparada para esa pregunta claro. y le dije, le dije, ay, le digo, pero no te puedo llevar le digo, mira que él no es un abuelo como el abuelo tuyo, yo le digo... Sí. No esperes, no, hija, no, o sea, no sabía cómo explicarme, pero tenía que decirle la verdad. Sí. Porque porque encima se puso, quiero ir, mamá, quiero ir, quiero ir, porque estamos en Córdoba, imagínate. Nati. Todos y tu hija, tu hija le hizo un dibujo a su abuelo. Para su cumpleaños sí, se, se lo hizo. Sí, se lo hizo, lo dibujó a él. Lo le dibujo. escribió cosas. Ahora, cuando Nati, yo le termino Nati. Hoy hablábamos más temprano y vos me contabas que tenías una sensación como muy ambigua, porque por un lado eh, tenías tu identidad, estabas manejando el tema de la identidad de tus hijos, con todo lo que eso significa cambiar el documento, eh, en este nuevo paso, sabiendo que no se puede reclamar amor cuando no te lo quieren dar, pero porque por otro lado personas allegadas a él te dicen que él no está bien, que él tiene ganas de verte. Entonces, ¿con qué diversión sí, una... te quedás? Sí, una... no, la verdad que es muy difícil, es cuando... Un niño chiquitito, ¿viste? Y tiene los padres separados y le dicen cosas y se, se encuentran como muy... muy este eh, No saben qué a quién creer. Sí, Pero sí. me quedo con los hechos. Sí. Me quedo con los hechos. Te, te, sí. Recibí muchas, mucha información. Una señora ayer me dijo, yo trabajo en un country, yo estoy en continuo contacto con Natalia. Eh, ellos sufren. La señora llorando, me hizo llorar a mí también. Me dice, yo, te, yo sé lo que está pasando ahí. Es terrible. Eh, como que... Eh, que no sale de mí que no a ver eh, no sé qué le causo yo a ellos que sí. eh, yo soy un, una persona común y corriente no normal no tengo la vida que ellos tienen sí. eh, un poder adquisitivo un poder eh, económico poder en todos los sentidos de, de, de social en todos los ámbitos sí y por donde, yo, por donde yo estoy o por donde yo voy encaminando toda mi investigación, mi, saber, mi querer saber hacia dónde voy, ya voy conociendo un poquito más, porque llegué a estar muy ahí adentro, a llegar al punto de estar en la puerta y, y, y hablar con, con la señora Juana, decirle que me atienda porque necesitaba decirle unas cosas. Sí. Y bueno, demostrar que yo, yo tengo la frente en alto, no tengo miedo, no tengo vergüenza, como tuve, y que no le debo nada a nadie, y no les hice daño. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Natalia. Porque yo creía que yo era la que dañaba a los demás. Ay, pero no, yo después entendí que yo no soy, no soy la culpable. Natalia. Entonces, eh, cuando uno no oculta y no tiene nada que ocultar ni perder, acá lo que, lo, que, lo que sí me duele, lo que no ya no duele, es como que te da bronca, es injusto, es que se ejerza un poder frente a las personas que algunos son compañeros de ustedes. Hay muchas personas que... Eh, no se puede hablar de mí, no se puede... Eh, sí, te doy una nota, pero no me preguntes tal cosa. A ver, sobre la chica No me digas, hay amenaza. No hay persona que no se acerque a mí que me diga... Eh, mira no puedo, Natalia, no puedo porque... Natalia sí. eh, Ventura. Eh, eh, Hola, mira, Luis. ¿Cómo estás? El sábado pasado, a propósito de los recitales, tengo entendido que tu papá hizo cuatro conciertos, eh, tuve la posibilidad de hacer un móvil con tu hermana, eh, con eh, Lorena Jiménez. Y me, la verdad me encontré con una chica fantástica, muy simpática, muy comunicativa. Pregunto, ¿por qué solo buscás a tu papá? ¿No tuviste posibilidad de buscar, por ejemplo, a Lorena o a alguno de los hermanos de, de Carlos? Es decir, porque ellos, en definitiva, también son sangre tuya. Me encanta, me encanta Luis que lo digas. Eh, eh, sí, Luis. Todo fue, es más, esto bien, me acuerdo de un consejo que vos me diste. Todo, todo esto comenzó entre nosotros, hablando entre nosotros. No, hay, no es necesario todo esto hablando entre nosotros. Que tuve del otro lado, vos querés viajar por el mundo, vos querés esto, vos querés... te voy hablando hace cinco años atrás, cuando comenzó, antes de, de yo tener... Apenas tuve el ADN, les pedí por favor que no sabía cómo manejarme. Eh, no sabía ir con vos, Luis, no sabía qué hacer, porque yo también cuidaba a mi familia. Los cuidaba a ellos y cuidaba a mi familia. Todo, todo un tema. Y tuve una respuesta fea, tuve una mala, o sea, hablé con de, cuando ella, hablábamos, teníamos una semanita como de, de charla y yo estaba re contenta, incrédula, de mí, porque nada, me salió con, con barbaridades que yo dije, ¿para qué me voy a hacer? Y después me estoy bloqueada de Instagram, de todos lados. <coughs> eh, eh, natalia. No hay me... forma, te va, no hay forma de, de una charla, porque yo fui por las buenas, hice ¿Qué? todo. Y recuerdo un consejo que me diste Luis, Donati, sí. ¿por qué no vas por el abrazo? ¿Por qué no vas por otro lado? Ya lo hice, o sea, yo estoy cansada. Claro, la... es que siempre va por las... Siempre, Natalia, sí, va por verdad. las buenas. Verá, pero recién que salió la palabra amenaza. ¿Alguien te amenazó, Natalia? Sí, porque eh, totalmente... A ver, Karina, ¿vos cómo te sentirías? si A ver. Te llaman... Ustedes, ¿cómo te sentirías vos si a vos te llaman y te dicen, bueno, pactamos tal cosa? Hacemos eh, tal cosa, con, bueno, y al rato, al rato, o lucrar, disculpame, me hicieron hacer video, me hicieron hacer esto. Disculpame, pero tenemos órdenes, no podemos hacerlo. Eh, hay una persona que, que, que fue amenazada directamente. ¿Quién? Eh, que, que le dijeron, sí, eh, un, period, un periodista de Córdoba. ¿Pero quién, la que, ¿Sí? quién lo amenazó? Y le, le, le dijeron que, no, que que tenía prohibido hablar de mí, que no que no tenga... Chicos, el año Pero pasado pará, le conté pará, a ti, Nati, al, Nati. al periodista de Mendoza, le había pasado lo mismo, Pero le Nati, dijeron lo mismo. Escúchame un segundo, ¿alguien del entorno familiar de él amenaza para que esto suceda? ¿Quién? Sí. Orientá por lo menos, porque sí. si no queda muy en la nada y se mancha cualquiera. Ustedes están en Buenos Aires y ustedes es como que ustedes investigan y a ustedes nadie les para no, no, oh, no o creas. Sea, usted no deben a ustedes no le deben pagar, no sé por qué, ustedes es como que están del lado de la verdad, no sé. Pero es ¿quién lo que amenaza? Yo creo, porque ahora yo no les nada a ustedes y ustedes me dan este espacio y se los agradezco porque si no fuera por ustedes, todo está pensado como que, eh, a, que con plata tapan y esconden a todos. ¿no? Pero si Natalia, me resotan, no me conto, Natalia... No me van a tapar. No, pero vos decís que allí en Córdoba sí hay gente amenazada, hay periodistas que no pueden... Hacerte nota, no no pueden sí. hablar de tu tema porque están amenazados. Sí. ¿Eso dijiste? Sí. sí. Por eso, a cambio de eso, ob, eh, obtienen eh, ya sea dinero o obtienen este, lugares puestos. Por el o silencio. Ya sea... Hace cuatro años atrás, había una chica que pedía, por favor, una vez yo... Yo soy así. Usted, a ver, yo no careteo no, no, que ustedes me conocen y siempre vamos a lo mismo. que Siempre digo lo mismo. Me ven y se dan cuenta que soy sincera, todo lo que... Sea lo que sea, siempre voy a contestar la verdad y soy esta, auténtica, ahí está. Sí. Entonces, esta chica quería siempre notas, yo me acuerdo que vivía, estaba en Carlos Paz y era el cumpleaños de él. Y me pedía, por favor, yo le dije, vos querés conservar tu trabajo, entonces no me das la nota. Sí. El cumpleaños de él, no me puedes hacer una nota o ir... Yo le tuve que decir que no iba a ir, de hecho sí fui. Pero y Nati, con los escuchame sí. una cosa. ¿Vos escuchaste las amenazas o te cuentan que están amenazados? Y insisto en esta pregunta para que se entienda, ¿no? Porque no te creen. Hoy en día quién amenaza día conduce el, pro, el programa donde ella era, era... Ella conduce el programa donde está... Sí. Hay cosas no, que no, no, que no, no era. te puedes decir porque está todo investigado. Hay una... hay una ¿Viste dónde vos tenés todo sí, el, sí, sí, el, sí, el, te, te entiendo. Lo que yo quiero saber te es, digo, del entorno todo familiar todo de personales. él... ¿Él, gente que trabaja con él es que se encarga de amenazar para que no hagan entrevistas con respecto a vos? Eso es lo que estoy preguntando. Sí, sí, el entorno. El entorno el entorno ¿De es, es, ¿De es la radio... Es, eh, este, el, eh, el entorno de él, Debo, es la radio, la tele. Eh, ustedes tendrían que estar acá en Córdoba para darse cuenta lo lo, lo No, lo yo terrible. sé que él es un hombre muy poderoso, pero para que se entienda, porque si no, quedaba como que cualquiera era. ¡Nati! Porque nunca nadie lo dijo. ¿Cómo hago yo una persona que gana 50 mil pesos por mes, que soy una trabajadora, madre de dos hijos, que alimento a mis hijos contra ese gran poder? Sí, sí, Dígame sí. usted cómo lo hago. Natalia, Dígame. la estoy verdad cansada, que... O sea, ya que no estás... voy más por las buenas, hoy atropello, ya no. Ya Natalia. viste, viste, tati, Nati, vos me decís, vas así, bueno, estoy un poquito ya Estoy eh, sí, Natalia. llegando información a de, ver, dale, de dale. un periodista de Córdoba, ...que le pasa lo mismo que dice Natalia, no, puedo, no podemos llegar a la Mona Jiménez... ...no se le puede hacer una nota, eh, supongo que hay una bajada de línea de cada medio... ...o de los medios que deciden esto, sí. te voy a hacer una pregunta delicada... Eh, ...porque lo que me dice es que le dicen, sí. no estaría apto como para enfrentar una nota... ...entonces mi pregunta es, ¿cómo lo viste a Carlos en el show? Eh, ¿Dialoga con la gente o solo se remite a cantar? Sé que hubo muchos invitados, pero vos lo viste bien... A mí me están diciendo que él no podría enfrentar una nota mano a mano este, en estos momentos. Con nadie, porque no la resiste, porque tiene tiene que decir lo que... O sea, no, no puede ir más allá porque hay, hay temas muy... Se vienen temas muy... A ver, a esta gente yo fui por las buenas, diciendo... soy la. ¿Cuáles son permiso? esos temas? Para no irnos... Es... Nati, Yo quiero perdón. hablar con mi padre. si usted es buena gente debería ayudarme para que nosotros podamos tener una conversación. Si esto se arreglara, esto ya no estaríamos más hablando del teléfono. Nati, pero, pero perdón. acá el bolsillo duele más. Nati, lo Entonces, que... Quería... Vamos a... Ay, tenemos varias Queremos preguntas. Queríamos que termines de, de explicar lo que te acabo de preguntar Ajá. porque es una persona que vive en Córdoba y es periodista de hace muchos años y conoce a la mona del derecho y del revés y a toda la gente Ajá. de su prensa. Entonces, ¿por qué decís vos que no lo puede resistir una nota? ¿A qué te referís? No, porque si está. La nota es si está. La nota es si está acordada. Sí, olvídate. Y le quiero decirte, esa vez que le hicieron la nota, yo ya le di. Ya le di el apellido. Quiero decirte que si él está mirando en este momento, yo tengo hace un año este DNI con tu apellido, querido padre. No hace cinco o seis años me lo diste, porque hace cinco años que me, pudis, me pusieron palos, tropiezos para que yo no tenga esto. Igual Nati, va a tener Nati, Nati, él si te está hablando... Quiero, quiero que sepas que si vos me lo diste, me lo diste, ellos te dijeron que ya se lo di y está molestando porque ahora quiere plata. Nati, no, todavía pone yo el que... Natalia, escuchamos un minuto, porque si no parecemos todos locos. Eh, sí. Tu DNI, mm. si quieres mostrarlo, ponerlo un poquito más para, para tu izquierda, porque no se vio tu nueva, tu nueva identidad por un lado. Y por otro, me parece que de lo que está hablando Lucas, es, no es que no resiste porque no puede responder. Tal cual. Lucas está hablando de algo de salud, y vos estás hablando que él no resiste porque no tiene respuesta. Entonces me parece que cada uno está hablando sí. de algo distinto. Y lo que, ah. lo que la pregunta Lucas es si puede si él puede encarar un, un, una nota o directamente vos sentís que no pueden contestarla porque no tiene manera de contestar porque ya no le quedan herramientas. No hay herramientas, porque eh, van a estar judicialmente atravesados y entre la espada y la pared. Mira, yo voy porque a... Una... Sí, voy a, voy a corroborar un poco esto que estás diciendo. Mira, en, en este festival Bumbum, donde también se festejaron los 72 años, a él se le dio una placa de reconocimiento como indiscutido embajador de la alegría, el baile, la emoción del cuarteto cortobés, patrimonio cultural de toda la Argentina. ¿Quién se lo dio? El propio intendente de Córdoba, Martín Yariola, o Yariora. Yariora. Yo obtuve de la parte de publicidad que grabemos un spot, me lo hicieron grabar todo y después a los dos días me dijeron disculpame, sí. pero nos no, bajaron señora. y no podemos. Sí, hacerlo. sí, perfecto. Era me... por el reciclaje que tenía que decir unas cosas de reciclaje. Nati, me dijeron Disculpame, pero nos bajaron. No nos acordamos hacerlo. perfecto de, de ese cuento que nos, que nos relataste, que realmente es increíble. Ahora, Casorla, estás deslizando. Que la Mona Jiménez tiene protección. Definitivamente, definitivamente tiene un blindaje, definitivamente tiene protección. No solo, Claramente no le interesa abordar este tema, no, no le solo, interesa No solo de las autoridades, Roberto, porque el sábado me estaban diciendo que hace un año que inauguró un museo donde si vos querés ir al museo sí. hoy, tenés que sacar eh, el turno sí. hoy para dentro y re, de. Para dentro de tres meses tenés que sacar un gran negocio. Entonces claro. eso yo fui, es no solo fui la al, autoridad, al, al, sino al que museo. también la gente. La gente cuando vos escarbás o te metes en algo que puede llegar a rozar, puede llegar a arder, sí. entonces las devoluciones de las tenés en redes sociales. Me, me parece es que, el que el la protección el, pasa ¿puedo gobernar, puedo contar por gobernar con A ver, ver también, Nati. Nati. yo fui al museo, yo fui. Y las chicas se morían. Yo me senté con unos anteojos porque con, quería conocerlos. Pero bueno, tenía un poquito de... Es más, no iba a ir y me llevaron un poco de prepo y dije, Está, cuando vi de frente algo tan hermoso, dije, ay, no, tengo que entrar. Dije, bueno, claro. la cuestión que entré. Sí. Y me puse unos anteojos. Y una chica que viene a atender me dice, discúlpame. ¿Sí? Eh, le digo, no, me puse anteojos y me pinté para que no... No hay no, forma. No. Ay, sí, sí, sí, no, sí, no. dice, vos sos, vos sos... Eh, le digo yo, eh, bueno, tranquila le digo porque quiero desayunar bien e irme tranquila, <risa> le digo que vine a conocer, quiero ir a ver un poco de los trajes. Bueno, ¿saben lo que molesta? ¿Qué? Que la gente se quiera sacar una foto, que la gente ahí se armó, un es, no un escándalo, algo hermoso porque la gente había la una pareja mayores al lado mío, terminamos sentados en mi mesa, ¿Nathalia? un furor. Y eso molesta también, Totalmente. porque prohíben que se saquen fotos a los chicos que trabajaron ahí, a Nati, las chicas que se no hay, sí. Es que no hay manera de cubrir tu cara con un par de anteojos negros, porque sos igual, igualita tu padre, sí. idéntica, no hay manera. Y además que la gente te quiere eh, eh, naturalmente. Espera, quiero sumar a esta conversación a nuestro compañero Matías Vázquez. Hace un ratito Ventura decía que él tuvo la posibilidad de charlar con la hermana eh, de Natalia, eh, con otra de las hijas de la mona Jiménez y Matías también estuvo en el mismo Secretos Verdaderos Mati, vos qué sensación tuviste con respecto a la hermana de Natalia Mi... Mira, estamos escuchando atentamente acá desde el móvil y lo que plantea Natalia en cierto modo es esa situación de distancia que quiere marcarle Carlos, su papá sin embargo Lorena habló de la mona como su ídolo con un papá que la apoyó siempre en cada momento de su vida, el contrapunto total, es decir, son dos hijas Vistas de diferente forma, claro. según la misma claro. entrevista que tuvimos con Lorena Jiménez, donde Lorena claro. planteaba que lo mejor de la mona es el apoyo que le dio siempre sí. y después, al mismo tiempo, si remarcaba algo negativo, era que esa presión que ejercía sobre su carrera quizás a veces le generaba una carga mucho fuerte en la espalda. Pero habló del papá como un ídolo, algo claro. que me parece totalmente diferente a la visión que hoy tiene la otra hija, ¿no? A ver, Natalia, ¿qué Chico? decís? No, no, discúlpame. Yo siempre dije que él era un ídolo. Siempre. Y siempre dije que yo iba a los recitales, que iba acá viendo un, un ídolo. Mirá cómo cambia las perspectiva de esto, que lo ve como un apoyo. Porque ahora, de esa forma, es como que eh, no les gusta que yo tenga el apoyo de la gente, no les gustó nada que la gente me escriba cosas lindas, que a ella los guarden, No les gusta. Entonces cambiaron las tácticas. Las tácticas, ahora el padre la apoya, tiene todo el cariño, todo la apoyamos. Yo también te apoyo, Lore, dale para adelante en todo, divina. Eh, te apoya Porque es la única forma que vos te posiciones en este lugar, porque el día que tu padre no te apoye, Lore, ¿quién te va a apoyar, digamos? Bueno, a ver, el... Es la única forma que a ella la puedan centralizar en algún lugar, en algún escenario o que sea respetado, lo que sea, o sea más allá que deja todo en el escenario y digo que o sea, le encanta y es lo que para lo que nació también lo tiene en el alma pero está prohibido que yo pueda sentir lo mismo no puede ser que yo tenga más gente que la gente me quiera que yo sea así porque les quiero decir que yo nunca fui la hija de la mona jiménez Ustedes me conocen ahora pero yo mi vida 40 años sí mi, la hiciste o sea, solita por otro momento, día, día. Una persona común y corriente, no necesito ser la hija de nadie. Nataliana. Trabajé en la radio, hice un montón de cosas y nunca le dije que era la hija de nadie. No, en quiero cambio, dejar... ella está escuchada ahora para salir a decir lo que tiene que decir. ¿Ah, sí? Está escauchada. Ah, mira. No. ¿Te consta? ¿Te consta? Tremendo. ¿A ti? Me reconsta. Me reconsta. No saben los problemas que hay ahí de, de popularidad, de, de quién canta, quién no canta. Bueno, ahora claro, claro. Carly dice... Ego. Psicose, el no, de derechos. Tipo, sí. no quiero dejar... pero había unos problemas muy graves de que Carly cante con el padre y ella no. Sí, claro. Entonces hay a una pregunta. Cabeza, la, a ver... los problemas de salud la hay que mimarla. Ella le paga para Nati. ir a la tele. La madre le paga todo para que ella... A si ver... le tiene... Es más, les digo Natal. algo. Hay cuentas para bardear a la gente. Han hecho cuentas para bardear barriarme a mí porque en todos estos años de lucha no tuve una barriada y saben que aparecieron los instagram trucho que que no saben no saben las cosas claro, que, que... por eso a veces yo intento o sea hasta han creado como eh, no sé Lore te queremos o sea cosas como que en contra mío en contra tuyo me han hecho pero eh, ¿Eh? Natalia recién poder, dejaste, ¿no? en, en, recién hablaste acerca de que a Lorena le paga todo la mamá Perdón. Saben esto lo único que logran eh, eh, no digo el padre, bueno, un padre que no tiene lo único que sabe bien es hacer cantar, como padre no, porque hace que y entre hijos, entre hermanos, que es algo tan perfecto de la vida, ¿no? Tener hermanos haga, haya una lucha, una guerra donde no la hay, porque acá hay amor hay corazón. ¿Pero ¿Por qué te bardearían? ¿Por qué inventarían? Acá acá la... No hay, la rivalidad. La rivalidad, rivalidad la hacen ¿Por sí. qué inventarían cuentas solo para bardearte? Y porque nadie los apoya. No había gente que diga... Siempre... El otro día, mirá, lamentable. Me lle... O sea, ella ella fue operada y la verdad que, que estaba, de verdad estaba preocupada y, y se... quería, deseaba que esté bien. ¿Quién y es que ella? Lorena. Lorena, y, ok. Y había... Y pusieron, porque bueno, tuvo un problema en la cabeza, la operaron, es grave, tema es grave. Y este, no, no para nada me agarró de eso ni en pedo, pero la primer comentario que le pusieron a la... Eh, a tu hermana, no sé qué, ahora que. Bueno, algo desagradable. Pero, gente, eh, Nati, pero... Natalia, pero igual siempre la gente va, va a salir a hablar, ¿eh? Digamos, no, no, no sé sí. en qué fantasía podés encontrar que toda la gente te hable bien. Por redes sociales ¡No! hay mucha agresión, ¡No! hay muchos haters. Agredía a la hermana operada. Sí, Ahí. no, no, está bien, pero eh, eh, Natalia está diciendo claro. que, que hay algunos comentarios negativos hacia ella, que le, claro. Y bueno, eso No, eso variándome, pasa... no variándome, sino decir, so, tenés que ser más gente, tenés que, o sea, gente que no nos conoce, no, ¿no? Totalmente. Tenés que ser más Diego, gente, acepten a su no, hermana. No, recién, no quería dejar de preguntarte, Natalia, por un, una frase tuya que dijiste, en breve va a estar entre la espada y la pared, entiendo que tiene que ver con legal. algo legal. ¿Podés eh, desarrollar un poquito eso? Claro. Eh, no, la verdad que no, por ahora no, con todo esto de viste del manoseo de que te den todo, bueno, todo llegó a eh, acá donde más le duele es el bolsillo, sí, quizá sí. ahí te dan un poquito más de bolilla, quizá el día de mañana pero eh, sinceramente eh, si en algún momento sí pueden llegar a estar entre las paredes de la pared, por supuesto yo, yo, a ver si la señora Juana ya no tiene más ganas de andar lidiando con todo esto, los que siguen son sus hijos y van a tener que seguir luchando si esto no tiene un parate y no hablan conmigo, esto no va a terminar, a ver no es que no termina mal ni nada, pero ¿qué es lo peor que le pueden hacer a una persona poderosa y completa? ¿Qué es? A ver. Tocarle el bolsillo. Tocarle el bolsillo tal cual. Expert. Bueno, Entonces, nunca fue tocar el bolsillo porque era una estúpida que mis abogados me decían pero queridas, ¿cómo no van a comer el oficio con tu coche? Uh -huh. Nunca en la vida te van a recibir. Dos horas hablando con la mujer en la puerta. Además eh, si es un derecho, un ¿eh? Medio. Dos horas hablamos donde me dijo, <tose> ay, con, eso, con una sonrisa. O sea, fue lo más... Lo más falso que vi en mi vida, porque yo creí, creí como una boluda. Me dice, me voy a contactar, contactar con vos, para hablar con vos. Ella quería que yo me, me vaya tranquilo Sí, nos ¿no? acordamos, no Natalia. Sé. Fue esa charla que tuvieron en el portón de la casa, ¿verdad? Que, que, que fue amorosa, Una, sí. falta, una de las una últimas veces de... que hablaste... Sí, a, a, de buena manera, con respeto total, dos horas y media, no sé si una señora con tanto poder y tanto me recibió. Claro. Donde no. me dijo, yo quiero conocer a tu papá el que te crió, porque no puedo lo bien que hizo. O sea, pará, o sea... Y de, de dijo, esa, mucha... Natalia, de esa conversación, que recuerdo perfectamente que había sido muy buenos términos, eh, que había no, gente voy... incluso de seguridad Que ella dijo, no, quédense tranquilos Que está todo bien, nos acordamos perfecto De, de, de esa conversación tan linda A ah, hoy, no pasó nada se, No se contactó nadie con vos No trataron de, de arreglar las cosas Nunca, nunca eh, bueno. En el en el sábado eh, Bueno, fui a ver qué personaje, todo hermoso Entre ellos fui no, no, no fui ni triste ni nada. De hecho, a sí. mi hija, como no pude llevarle el cumpleaños el miércoles, cuando fue que iba a ir sí. a la casa a cantarle feliz cumpleaños, todo así, como bien, la llevé porque me lo pidió. Y como no, le había fallado el miércoles, la llevé el sábado. Sí. ¿Y quién estaba tocando? Lorena Jiménez. Oba. Me acerqué a ella, sí. la aplaudí, la alcé a mi hija y le dije aplaudíla. Ella es mi hermana, es, es mi tía, mami sí, y, y, y, y no sé si me vieron o no me vieron, yo estaba ahí como una más, sí. la aplaudí de, de pie como corresponde y me encantó verla, verla bien, me entera, no, yo no me deseo mal, ellos sí, ellos desean que yo no exista. Bueno, el, Natalia, el, el, el, el, desde el comienzo de la charla nos quedó muy en claro que se te acabó la paciencia, de que eh. ahora vas a ir por lo que te corresponde, que si no te reciben y hablamos en buenos términos, eso es lo que, lo que saco de extracto de esta charla. Vas a ir por todo. Así que bueno, quedamos claro. atentos a las novedades y cualquier novedad, por supuesto, cualquier cosa que quieras contarnos, salís al aire. ¿Te parece bien, Nati? Bueno, muchas Dale, gracias a todos, a les agradezco a todos. No los puedo ver, pero les mando un beso, feliz año y gracias por siempre estar en una parte importante de mi vida. Muchas, muchas gracias. gracias a vos, Natalia. Muchas gracias. Impresionante. La chica tiene una paciencia infinita. infinita. Siempre va por la eh. charla. Siempre va por, si la, charla, la, siempre va por ah, la oportunidad. A, a, a locomotora. Es, hoy estaba muy triste la mañana. ¿Y se ve que se fue cebando, se fue cebando. Totalmente. Y sí, sí, una cosa. Más allá de, de la historia que ella cuenta, esta vez la vi feliz. Sí, ¿Cómo que? Porque lo vio. Incorporó digamos la realidad y la vive con alegría en la búsqueda más que nada ¿Eso? se sacó la culpa, ella lo primero que dice es yo ya me di cuenta e internalicé que no tengo culpa hice todo lo que está a mi alcance para ver a mi padre, qué el resto es de los demás qué locura, ¿no? que ese hombre se pierda a esta hija son idénticos, de solo verla de, de escucharla y hablar, además, yo no puedo la perseverancia de esta chica para lograr su identidad sí. no, solamente es por eso por una piba menor... noble, Lito, se ve que es una ¿no? piba de laburo una piba que lo que quiere es nada nada Conectar con su padre es, que es una pena porque la Mona Jiménez Con sus otras dos hijas se muestra como un padre cariñoso Presente, que las sí. ha acompañado. Entonces es una pena que no haga lo mismo Con Natalia Es una pena, no, se la está mira. perdiendo se la, eh, Ahí la vemos a Natalia ¿Sí? Ahí, volvió la, la ahí te vimos Nati Sí, porque ella, ella es como muy fuerte Y todo, pero después cuando relaja no, no, Esto le amigo. duele mucho Esto le duele mucho a esta mujer Quiere simplemente dar con su padre. ¿Cómo se resisten todos los famosos cuando entra el, el reclamo a través de los medios? La mayoría. Como que no lo resisten, como explotan. Igual, perdón, como es que no un señor sostienen. grande. Eh. Cuando se sí. habla de los enternos de las grandes figuras, es un señor grande que se comunicó en dos ocasiones públicamente mandándole sí. un saludo. Si él hubiese querido, él se hubiese contactado. No, y te no te digo más vez, sí la última vez que dio una entrevista fue tan despectivo. Estaba acá Natalia, el sí. día que hizo la nota, sí. que le dijo, bueno, ya sí. le di el nombre... La verdad, como decimos, es un hombre grande que puede tener una familia, que puede tener todas las presiones del mundo, y por supuesto que es válido, porque es, es permeable con cualquiera. Pero el que toma las decisiones es él. Totalmente, aunque, aunque quieran contarnos otra historia.